Esto sería un, un, una fuente de alimentación regulada con elementos discretos en este caso. ¿Vale? Tenemos el transistor de paso, si soy capaz de, de, de ver el punto de el transistor de paso. El elemento de muestra que está formado por un partido de tensión con un potenciómetro. Fijaros que la, la tensión de salida dependía en este caso de R2 y de R1 y de R3 en este caso. Si le agrego un potenciómetro, resulta que variando dicho potenciómetro, puedo hacer que la tensión de salida sea variable. ¿Por qué? Porque estoy variando la relación que hay entre esta resistencia y la relación que hay con esta resistencia. Lo que significa que estoy variando la relación entre la dos resistencias y por lo tanto la tensión de salida. Perdón, teníamos también el elemento de muestra que estaba aquí, en este caso concreto, y el elemento comparador, que en vez de ser en este caso una opera final, es un transistor. Fijaros que la corriente de colector del transistor 2 es igual a, es función, podemos decir, de la tensión de base, que es la tensión del potenciómetro, menos la tensión de emisor, que es la tensión del de zener. Como la del CNR es constante, pues la i colector 2 depende de la tensión de base. ¿Y la tensión de base qué es? La tensión de base es la tensión de muestra. Luego la i colector va a aumentar o disminuir en función de que aumenta o disminuye la tensión de muestra. Eso es importante. ¿Por qué? Porque la tensión de colector del transistor 2 influye sobre la corriente del 1. La corriente de R1 se deriva por... Q2 y se deriva por, en este caso, Q1. R1 va por I colector de 2 y R1 va por I de base de 1. No sé si entraráis, tampoco he nada, pero bueno. Podemos establecer una limitación de corriente constante porque en este caso concreto que tenemos aquí si os fijáis si se produce cualquier cortocircuito ¿eh? en, el, en el sistema no sé cómo es cómo se borraba aquí que no veo aquí el bueno era para borrar para borrar lo que lo que hemos, lo que hemos control z no control z era control z borra no no no, ¿no? Eh, había una opción aquí que borraba directamente, pero bueno, estaba en pantalla. Era un borrador, pero el borrador este es particular, pero bueno, da igual. Mirad, eh, hay aquí una, un, una, un, un tema y es, si hay cualquier cortocircuito, toda la corriente circula por el transistor de paso llegando a romperse, ¿vale? Entonces hay que proteger el tractor de paso. Esta es una limitación, existen dos, limitación de corriente constante y limitación de corriente recurrente, luego lo veréis en el vídeo que he dejado. La más sencilla es esta, que es la limitación de corriente constante, que cuando se detecta que la intensidad está eh, cercanía de I máxima, pues mantiene en este caso una, una corriente siempre por debajo. Es un, esta área que tenéis aquí sería la potencia que está disipando el, el dispositivo. ¿vale? Eh, si yo coloco esta resistencia RCC y coloco este transistor, el Q2, fijaros que la corriente que iba de, de la resistencia iba a Q1 o iba a Q3. Creo que digo, ¿no? Inicialmente Q2 está en corte. Cuando la corriente que circula por eh, RCC es suficiente, en este caso, para que sean 0,7 voltios de caída aproximadamente, que es lo que se necesita para que empiece a conducir, eh, que haya tensión en base emisor de 2, que sea de 0,7. O sea que la intensidad que circula la I por RCC tiene que ser la 0,7, pasa a conducir el transistor Q1. Y si pasa a conducir el detector Q2, roba corriente, por así decirlo, a la base de Q1 y haciendo que conduzca menos. Y entonces se produce así un fenómeno que limita la corriente que circula por Q1. Por Q2 va a circular una corriente pequeñita, porque es la propia corriente de base. ¿no? El problema sería en Q1, que va a circular una corriente máxima. Si imaginaros que yo limito a un amperio, la entradas son 10 voltios y la salida 5. Pues, eh, si hay cortocircuito, serían 10, 0. 10 por 1 son 10 patios, lo que, estaría, lo que estaría disipando el elemento de paso curso. En este caso, bueno, en vez de 0,7 he conseguido 0,6, pero bueno, da igual. Mira, esto es un ejemplo que está en, lo, en la punta y está también, bueno, aquí en la, en la transparencia. Eh, consiste en diseñar un, un regulador con elementos discreto tenemos una tensión en este caso de entrada tensión de entrada eh, tensión de entrada tensión de de entrada a ver, de, hacer de 20 voltios más o menos 4 o sea que la entrada va a variar ...entre eh, 22, no, 24 y eh, 16, ¿vale? ¿Correcto? Sí, ¿no? Serían 24 y 16. Eh, ¿Estáis ahí? ¿Me oís? Sí. <risa> vale, vale. Sí. Eh, y, eh, bueno, la tensión de salida, en este caso... Bueno, los datos son la beta 1, la beta 2, beta del detector 1, beta del transistor 2, la beta del detector 3, la tensión máxima oxidar 0,7, la tensión zener serán 5,1, que estaría aquí, 5,1 voltio. La potencia máxima del zener son 26 vatios. ¿Para qué nos va a valer la potencia máxima? Pues para determinar la zeta máxima, porque la zeta mínima también me la da el fabricante, me dice que la mínima necesaria para que regule es un miliamperio. Y la feta máxima nosotros la determinamos a partir de la potencia máxima. Y luego la feta test, que puede ser una feta que te dice que es el valor adecuado pues, para que funcione, con 5 millones. C1 es un condensador que se coloca aquí para mantener en 2 una tensión más o menos constante. Ten en cuenta que por 1 2 va a circular la corriente, que es la que va a dividirse por Q3 o por Q4. Y hay que procurar que R1 más R2 actúe como fuente de corriente constante. Una resistencia es la fuente de corriente constante más sencilla que hay. Si se mantiene constante la tensión entre sus extremos, la corriente es constante. Por lo tanto, F1 lo único que hace es filtrar. No es el condensador de filtro grande que viene del rectificador. Sería otro condensador. Bien, lo no hice diseñar el sistema. En este caso me da, bueno, sería para obtener 12 voltios, aquí 12 voltios, 1 amperio, 12 voltios, 1 amperio a la salida. Mirad, lo primero que hacemos es calcular las tensiones en los distintos puntos, tensiones estáticas de funcionamiento pues para ello la tensión que tenemos en la base del transistor 3 que sería en el punto 7 es igual si os fijáis a la tensión V5 más la tensión V5 más la tensión base emisor esa sería la tensión V7 tensión V5 más la tensión base emisor que son 5,8 voltios De la tensión que tenemos aquí son 5,8 voltios la la, la, aquí, la corriente que circula, fijaros, en un partido de tensión se tiene que cumplir que la corriente que circula por el partido, primero, tiene que ser despreciable frente a la corriente que circula por la carga, porque en realidad, en realidad es una muestra la que estamos tomando. Y además tiene que ser despreciable frente a la corriente que se le está pidiendo al partido de tensión, porque si esta corriente fuera muy grande con respecto a la corriente IR3 y IR4, cualquier variación de la corriente de base de 3 repercutiría en V7. A mí me interesa que V7 dependa solo de la tensión de salida y no de que conduzca más o menos al transistor Q3, solo de la tensión de salida. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a considerar que por R3 y R4 circula un miliamperio. ¿Qué pasa? Que si por R3 y R4 circula un miliamperio, la corriente de base de 3 tiene que ser muy pequeña frente a un villamperio Tiene que ser muy pequeña. Y tenemos que comprobar luego qué ocurre así. Podemos hacer que sea pequeña, porque ten en cuenta que la corriente de colector va a ser pequeña y luego la, la idea de base de 3 va a ser la de colector partir por beta. El Q3 no es un transistor de potencia, puede tener puede ser el BC107 el BC o alguno de estos que usabais para práctica, en fundamento, que tiene una beta de 100, 100 y algo, con lo cual la corriente base va a ser del orden de 100 veces menor que la IR1 y R2, por tanto, es correcto. Repito. La condición del partido de tensión R3 y R4, la corriente que circula es doble, por una parte. ¿eh? Tiene que ser despreciable frente a la intensidad, en este caso de un amperio que estamos pidiendo. ¿Correcto? Un miliamperio despreciable frente a un amperio. Y dos, tiene que ser muy grande comparada con la corriente que le estamos pidiendo de la base de 3. Vuelvo a repetir. Si no es, ocurre eso. Cualquier variación en la corriente V3 repercute en la tensión V7, cosa que no me interesa. Yo quiero que V7 dependa solo de V0. Otro parámetro a calcular es, en este caso, R4. Una vez que ya conozco que esto es un miliamperio, R4 es este, este valor. Si esto es 5,8 y esto es miliamperio, pues R4 es 5,8K. Y R3, pues si esto vale 12 voltios, esto vale 5,8 y esto vale 1 mA, pues son 6,2K. Ya hemos calculado los dos valores de la resistencia. Vamos a calcular ahora los valores de R1 y R2. R1 y R2 van a ser una fuente de corriente constante y se van a encargar de suministrar, en este caso, la corriente por la base de 3 y el colector de, perdón, la base de 2 y el colector de 3. La tensión en el punto 4, esto está mal, sería en este caso V sí, per Está bien, V base de 2, se refiere a la base, al punto 4, es igual a la V de salida, sería este punto, más 0,7 más 0,7, que sería. 13,4 voltios. Yo tengo este punto, sería 13,4 voltios. La tensión de entrada la conozco, la tensión de V4 la conozco, me falta considerar qué corriente tomo yo que circula por R1 y R2. Bueno, ¿cuál es la intensidad de salida? Un amperio partido por la beta, que son 20, de vez de 1, partido por 100, Tendría la corriente, en este caso, de base de 2. La I de colector 1 amperio, la I de base sería partido por, por 20, son 50 miliamperios, y partir por beta 2 sería 0,5. 0,5 sería la corriente que circula por la base de Q2. 0,5 circula por la base de Q2. Y fijaros, teníamos que tener que por, por, la, por aquí circula una corriente que va a la base de Q2 y otra que va a el colector de 3 o sea aquí fijaros yo quiero que cualquier variación de la tensión en el punto 7 se refleje en la intensidad de colector de 3 que es esta para que varíe la intensidad de base de 2 haciendo que la intensidad de colector vuelva a aumentar o vuelva a disminuir, y por tanto la tensión de salida aumenta o disminuye. Repito. Yo quiero que la tensión en V7 se refleje en la intensidad de colector, cosa que es correcta, puesto que V7 es la tensión de base, y la tensión de base es la diferencia entre la V7 y la, la V5, V5 es constante, por tanto, la corriente de colector de 4 refleja las variaciones de la tensión V7, que es, a su vez, la muestra de la tensión de salida. Imaginaros que aumenta la salida. Aumenta la salida, aumenta V7. Si aumenta V7, aumenta la tensión base emisor. Si aumenta la tensión base emisor, Aumenta la intensidad de colector de 4. De 3, perdón. Si aumenta la intensidad de colector de 3, disminuye la tensión de base de 2. Si disminuye la tensión de base de 2, disminuye la tensión de base de 1 y disminuye la intensidad de colector de 1. Si disminuye la intensidad de colector de 1, vuelve a disminuir, en este caso, la V sub 0. Habíamos partido de un incremento de V sub 0 que provocaba un incremento de V7, que provocaba un aumento de la corriente de 3, que a su vez provoca una disminución de la intensidad de base, que a su vez provoca, en este caso, un disminución de la intensidad de colector ¿vale? de 1 y a su vez una disminución de la tensión o sea que un incremento de la tensión de V 0 se viene reflejada por un decremento de dicho valor, con lo cual se mantiene constante Esto tenéis que pensarlo despacio vosotros, coger el circuito y decir ¿qué pasa si aumenta la tensión de salida? o aumenta la tensión en el punto 7, aumenta la tensión base emisor aumenta la intensidad de colector de 3, disminuye la intensidad de base de 2, disminuye la intensidad de colector de 1 y por tanto vuelve a disminuir porque v, v igual a I por R la tensión de salida. R1 más R2 pues será, en este caso, la tensión de entrada mínima para que no asegure esa corriente menos la tensión V de base de 2 partido por I. ¿Qué valor tomo yo entonces de corriente por R1 y R2? Pues mirad, pues si tomo eh, iguales valores, más o menos. Más o menos. O sea, en el sentido de que si por aquí eh, circula un miliamperio, pues otro miliamperio por la intensidad de base, y por tanto por I2. Si hago que circule un miliamperio por la base de Q1, perdón, un miliamperio por Q2, perdón, un miliamperio por el colector de 3, y un miliamperio por la base de 2, ¿qué estaría pasando? Que cualquier variación de la intensidad de colector se refleja proporcionalmente en un incremento o decremento de la intensidad de base de 2. Hasta ahora, eh, ¿cómo va la cosa? ¿Va bien la cosa? Va bien, va bien. Hablas habla tú, habla tú nada más, ¿eh? Nada más estamos aquí. A ver. No sé si es que se han ido todos ya. ya estamos aquí, ya estamos aquí. Bueno, estoy, eh, vamos despacio vamos bien. Un poquillo rápido, ¿no? Sí. <risa> bueno, efectivamente, no es que vaya rápido, pasa que son muchos conceptos que, de los que habla, eh, sobre todo para los que sois mecánicos. Entonces, bueno, tranquilamente os tenéis que sentar con los apuntes e ir viendo poco a poco. Yo aconsejo que juntéis un par de personas. La R5 que me faltaba es muy sencilla porque la R5 alimenta al CEDER, lo que me tiene que asegurar la intensidad de del CEDER, que ya me la han dado por ahí en, la, en los mil de todas formas, como la I, de, la I de emisor de 3 sumada con la I de Cener nunca va a sobrepasar las 75 mA, hay que asegurarnos de que nunca sobrepasamos la intensidad máxima. Bueno, esa es la relación que hay entre tensión colector-emisor de 1, que sería este con respecto a la tensión de entrada. La potencia máxima que visipa el transistor de paso Q1, que es el importante. Porque es el que más disipa potencia, ten en cuenta que, que el Q2 disipa 20 veces menos. Eh, no, perdón. Sí, 20, tiene una beta, sí, 20 veces menos, puesto que el Q1 tiene una, una beta de 20. Pues Q1 disipa tensión de entrada máxima menos tensión de salida por la intensidad de corriente. Por eso se calcula ante aquí la tensión con el emisor. ¿eh? Son 12 vatios los que estaría disipando eh, dicho elemento a la hora de colocarle el un rayador para que no se caliente. Y la potencia del 2 es prácticamente despreciable porque es del orden de 5,6. Bueno, pero bueno, perdón, no tan despreciable porque es un Darlington son 5 y pico vatios. La que es despreciable sería la potencia del 3. Este siempre. Aplicaciones que podemos encontrar de fuente de alimentación No estamos terminando porque luego voy a comentar un poquito de los, de los, de los 15-20 minutos de los reguladores lineales. Podemos encontrar aplicaciones de fuente de alimentación lineales porque son muy interesantes. Porque las lineales, las fuentes de alimentación lineales, eh, son muy precisas y para alimentar zener, por ejemplo, podemos hacer las que, la que trabajen como fuentes de corriente constante. Un zener, la iluminación del zener, depende de la corriente, y entonces se utilizan mucho en pequeños, sobre todo cuando se están alimentando con pequeñas corrientes, los led Prefieren utilizar fuentes de corriente constante con, con transistores, que son fuentes reguladas al fin y al cabo. Mira, tenéis un conjunto de vídeos he visto. Y, y bueno, eso viendo la del en Vistazo. Os voy a abrir ahora eh, uno que hay otra, otra presentación donde se hablaría un poquito de, eh, de lo que son la fuente de alimentación regulada. Eh, la fuente de alimentación regulada, pero reguladas con eh, el circuito integrado. Bueno, vamos a dar una pincelada de lo que sería la fuente de alimentación regulada con fluido integrado. Todo esto que hemos visto está muy bien, muy interesante, eh, vale, por supuesto que sí, pero a la hora de, de realmente de trabajar, sobre todo a nivel de sistema, puede ser muy interesante saber que existen unos elementos que son los reguladores integrados, que prácticamente tienen todo incluido. A Ahora es que es muy sencillo. Estos reguladores tienen todo incluido. Básicamente tienen tres patillas, tenemos la patilla de entrada, eh, Patilla de. Tenemos la patilla de entrada, patilla de salida y patilla de tierra. A ver aquí ponemos dos elementos tres externos y prácticamente ya está la fuente de alimentación construida. Sencilla. Vamos a hacer diferentes tipos, encasulados, en función de la potencia. Pueden ser de salida fija o salida ajustable. Eh, los circuitos, los reguladores integrados de tensión fija hemos dicho que son fijas, variables, ajustables son muy sencillos de utilizar, básicamente consiste en colocar un pequeño condensador a la entrada y un pequeño condensador a la salida de pequeño valor y ya tenemos la fuente de alimentación para trabajar con ella necesitaríamos daríamos la señal aquí en este caso en que entraría, que es la tensión en extremos del condensador y nos daría una tensión continua ya están protegidos contra cortocircuitos no puede dar corriente en principio sin colocar transistores externo en amperio, amperio y medio, 3 amperio, dependiendo del tipo de encapsulado. Aquí tendríamos un ejemplo de un regulador de tres terminales, la serie 78XX, que es muy famosa, XX indica la tensión de salida. Todos los fabricantes tienen eh, circuitos integrados, tienen reguladores en este caso integrados, tenemos en este caso el MK de Texas Instruments o el MCK de Motorola el UA que era de, de Iñal, creo, que parece, FireSheep, me parece. Y veis que tenemos la entrada, la salida y el elemento común de tierra. La entrada compuesta, en este caso, que viene del condensador de filtro y la salida que continúa. Si sí es cierto que la tensión de entrada tiene que ser la tensión que queremos a la salida más aproximadamente 2 voltios, como vemos aquí, ¿no? la tensión mínima que cae en extremo del elemento de paso. Los más conocidos son los que vienen encapsulados TO220 y TO3. El TO220 nos suministra hasta un amperio y medio, un amperio, 500 mil amperios, un amperio, y el TO3 hasta amperio y medio, por ahí. Y podemos tener reguladores que pueden ser entre, entre 5 y 25 voltios a la salida. Básicamente, el xx indica la tensión de salida. ¿Qué tiene dentro de un regulador 78-79? 78 negativo, como ahora veremos, 78 x es salida positiva. Pues tiene, como vemos aquí, los distintos elementos que hemos estudiado en la transparencia anterior. Elementos de control, amplificador de error y referencia, y la señal de muestra. Por eso tiene entrada, salida y tierra. ¿Vale? Así, tiene todo incluido dentro, hasta la protección térmica contra el cortocircuito. La forma de, co de conectarlo es muy sencilla. Tenéis aquí, tenéis básicamente el condensador a la entrada, el condensador a la salida, el condensador a la entrada que lo aconsejan si está lejos el regulador de lo que sería el transformador de entrada con su filtro en el equipo que veis que es un poquito mayor que el de salida, y el de salida básicamente se coloca para evitar inestabilidades y oscilaciones luego tenemos uno de protección contra polaridad inversa aquí a la salida que es el diodo 2 y otro que protege el diodo en este caso el diodo de su 1 la descarga del condensador c 2 que pudiera haber así de simple, no tiene tampoco mucho misterio. Ahí tenéis un sistema montado ya completo, tenemos nuestro transformador, en este caso usamos un transformador con toma intermedia, dos diodos, un condensador, condensador el regulador, el condensador de salida pequeñito y la carga. Si no le coloco condensador de salida, funciona perfectamente. Fijaros que en este caso el condensador C es el mismo que actúa de carga, vamos, de, de filtro que de entrada también. Hay que, lógicamente, es muy importante determinar la tensión de salida del transformador, que va a determinar la tensión máxima de pico en extremos del condensador, porque la tensión en extremos del regulador va a ser entrada menos salida. La potencia que disiparía en este caso concreto serían 26, 25, aproximadamente 25 de pico menos 12, serían unos 12 aproximadamente, 12, 13. Si por ejemplo estuvimos pidiendo un amperio, pues serían en este caso la diferencia serían 13 por 1 amperio, serían 13 vatios. O sea que el regulador 7812 estaría disipando 13 vatios. Otro tema que no es motivo de este, de, este, de este curso sería determinar el radiador necesario y si es capaz de disipar dicha este potencia. Existen parámetros que especifican la fuente de alimentación, como son la tensión de salida, tensión de salida, perdón, tensión de salida, que entra un valor típico máximo, está aquí en la hoja de características, los valores que me suelen dar. La regulación, hay dos parámetros importantes que son regulación de línea y regulación de carga. La regulación de carga, lo que me dice es lo mismo justo en la, la transparencia segunda o tercera. Lo que me dice es cómo varía la tensión de salida cuando varía la corriente de salida. Cualquier variación de la corriente de salida repercute en una variación de la tensión de salida. Eso es lo que me da la regulación de carga, que es la tensión mínima, la tensión máxima, a partir de la tensión nominal. Y la corriente, luego tenemos el parámetro tensión máxima corriente de corto corriente de salida de pico, y el dropo voltaje, que era la tensión, en los dos voltios, esto que hemos dicho, que debería de haber siempre entre entrada y salida, que es la tensión mínima necesaria que cae en, entre entrada y salida. Si yo quiero aumentar la corriente que suministra un regulador, por ejemplo, yo tengo un 78XX de a su 220, que me da un amperio, me dice, mira, un amperio se va a sobrecalentar mucho, porque son las condiciones límites, inclusive se me va a sobrecalentar con 600 miliamperios. Pues lo que hago es utilizar un transistor externo, en este caso el transistor Q1, que va a ser el encargado de suministrar la corriente necesaria. El regulador se encarga de mantener una tensión constante a la salida, XX, ¿vale? Y el transistor se encarga de suministrar la corriente y de colector. ¿Y cómo funciona esto? Muy sencillo. Si yo quiero, por ejemplo, que por el, el 78XX circulen 500 mA, cuando por R1 circulen 500 mA, que me dé 0,7 para que se ponga a conducir Q1. Y ahora la corriente va por colector carga más la corriente pequeña que circula por el 78XX. Limito la corriente por el 78XX a 500 mA o a 100 mA para que esté, no esté sobrecargado, para que no esté caliente. Y todo lo demás va por el transistor Q1. La condición es que R1, mira esta aquí, debe cumplir esta ecuación. ¿De dónde sale esa ecuación? De lo que acabo de decir. Que cuando la corriente que circula por R1 eh, que es R1, por, por la tensión que de R1, que es R1 por este denominador tiene que ser igual a la tensión base emisor. Incluyendo esa condición obtengo R1. Bueno, una pequeña diferencia en este caso diciendo que la, el draw por voltaje es un poquito mayor, pero vamos, tampoco es tan... tan tanto problema eso. ¿Qué pasa con el transitar de paso Q1? Pues que si observamos aquí, Q1 estaría sin proteger, si hay un cortocircuito se rompe. Hacemos como antes, protegemos Q1, colocamos aquí una resistencia, cuando la corriente que circule por RCL sea la máxima que queremos que circule, pasa a conducir Q2, le roba corriente y como está protegido el 78XX se viene abajo el circuito ¿vale? dejando protegiendo también a Q1 en este caso, o sea Q2 normalmente no conduce a no ser que la corriente que circule por Q1 sea mayor que la I-collector máxima que nosotros hayamos previsto así de simple aquí tenemos un circuito completo obtenido de Floyd, donde tenemos por una parte el condensador de entrada el condensador de salida tenemos en este caso el transistor que, que suministra la corriente de salida máxima y el transistor aquí de cortocircuito. R, esta exterior, es la que se encarga de que q 1 conduzca y R límite de que conduzca 3. Fijaros que siempre la condición que se pone es la tensión, en la resistencia tiene que ser 0,7 voltios, que son, la, necesita el transistor para conducir. Que la tensión de entrada fuera muy grande y la diferencia entre entrada y salida fuera muy grande y con la potencia fuera grande. Bueno, entonces colocamos lo que se llama un preregulador, que lo que hace es disminuir la tensión de entrada al regulador. Por una parte tenemos una pequeña fuente estabilizada y luego la fuente regulada. Lo que hacemos es disminuir la tensión de entrada que le estamos aplicando. La condición de res que aparece aquí no es ni más ni menos que la condición que se aplica a, en este caso, una fuente con diodo cero, que ya viste ahí en fu fundamento. Puedo hacer pequeños trucos para variar la tensión de salida. La tensión de salida era XX. En este caso, la tensión de salida es x más la tensión Vcner, con lo cual obtenemos a la salida una tensión mayor. Aquí, por ejemplo, fijaros que usamos otro pequeño truco para construir una tensión de salida variable. Con un regulador fijo de tres terminales, construimos una fuente Variable. ¿Qué es lo que hacemos? Pues en vez de conectar directamente eh, a la salida, conectamos Q, eh, el transistor, en este caso, al punto medio de este partido de tensión. Por aquí circula una corriente, por R2 es la suma de R1 más IQ, IQ es muy pequeña porque es la intensidad de tierra del, del 78XX, y por tanto prácticamente la corriente es la que circula por R1 y R2. Variando R1 y R2, varío la tensión que tengo en, a la salida, ¿vale? suele colocar un potenciómetro. Fijaros que en, en, en extremos de R1 tengo una tensión constante que es la V sub 0. Esa constante que es la tensión XX. Y a eso se le agrega esta otra tensión. La tensión de salida sería esta. Se obtiene a partir de dicho partido de tensión. Esta es pequeñita, ¿eh? no, no, no, la IQ. La IQ... Por R2 suele ser pequeñita y casi despreciable muchas veces frente a la otra. Este sería el ejemplo típico, ahora, de un regulador de tensión trabajando como fuente de corriente. La podríamos utilizar para alimentar a un conjunto de varios diodos LED de forma que la corriente sea constante. ¿Y por qué la corriente es constante? Mirad, si IG es muy pequeña, hemos dicho, estaría aquí, la corriente de salida, es igual a la que circula por R1 más la IG. Y por R1, la corriente es V partido por R. Si R es constante y V es constante, la I es constante. Repito. La corriente que circula por R1 es constante. ¿Por qué? Porque V de salida es constante y la R es constante. Luego, la I de salida será la V de salida partido por R, que es constante, ¿eh? más un pequeño término que suele ser constante también, que es el término, en este caso, de la intensidad del pin de tierra. Por tanto, la corriente que circula por la carga es una corriente constante. Se suele utilizar, cuando queremos tener pequeñas corrientes constantes de carga de un condensador o de un diodo para, para, para a, a alimentar un diodo LED, etc. Hemos dicho también que existían reguladores de tensión negativa, que son la serie 7, por ejemplo, son una de ellos son la serie 79. Veis que el funcionamiento es idéntico, la forma de trabajar, solo que en este caso la tensión de salida sería una tensión, en vez de ser más V, sería una tensión de menos V. Mirar, si yo cojo 2, el 78 aquí y el 79, pues si yo cogiera 2, 78 aquí y tomara el punto medio aquí, ¿lo veis? tendría más, menos, más V menos V. Bueno, pues yo lo puedo hacer de esta forma. Cojo dos reguladores, un 70 de la serie 78 y otro de la serie 79. Utilizo dos diodos, en este caso, estos dos diodos para rectificar la parte positiva y estos dos para rectificar la parte negativa. Uso un puente de diodos, pero en realidad estoy usando la misma estructura que antes, porque tengo toma intermedia. La salida con respecto al toma intermedia aquí es positiva y aquí sería negativa. Le coloco un 78, tengo una tensión positiva, le coloco un 79 y tengo una salida doble simétrica como la que tenéis en los laboratorios que utilizaba ahí en fuente de alimentación, que me daba más V menos V con respecto al punto central que la Tierra. Tenemos una, una, una alimentación simétrica construida de forma sencilla con dos reguladores integrados. Bien, esto sería un poco lo que hemos visto antes, lo voy a pasar un poquito más deprisa porque es incidir un poco en lo mismo. Una, un, un DTS de tiene un circuito integrado que es el LM317 que es muy parecido al, al que hemos visto antes pero que nos permite trabajar con tensiones a la salida ajustable. Es la misma configuración que os acabo de explicar. ¿Veis? Que aparece en este caso una resistencia R1 y un potenciómetro moviendo el potenciómetro pues puedo hacer que la tensión de salida sea variable. Esto sería la serie LM317 que es de T6 que también es muy conocido. Tenéis algún vídeo también en la red. Existen reguladores de más de tres patillas, como el LM723, que es un regulador variable. Se emplea para obtener tensiones a salida variables. Antes hemos podido obtener tensiones salidas con los circuitos anteriores, con unos pequeños trucos. Fijaros que, qué es lo que tiene dentro. Pues tiene el comparador, tiene el elemento de paso, tiene el elemento de referencia y tiene el evento este para cortocircuito que lo tiene aquí si yo le agrego a esto le agrego la muestra que es lo que hacía que la tensión de salida V sub cero igual a V 0 es igual a la, o US es igual a la intensidad por pues la resistencia como, si, como tenemos que la entrada por la partilla de la operación final es prácticamente despreciable es una operación final, tiene una impedancia de entrada muy grande, pues entonces la tensión de salida es igual en este caso, función de estos dos potenciómetros, de la ganancia que es de R1 y de R2. Lo hemos visto antes, en un operacional y configuración, en este caso inversora. La tensión de referencia en la entrada y la ganancia viene dada por R1 y R2. Fijaros que puede ser variable. Puede ser variable en función de qué? En función de que yo varíe R1 con respecto de R2, a una fuente de alimentación variable. Esto sería esto, esto que tiene el integrado es esto mismo, obtenido en la hoja de características del datasheet de fabricante, donde vemos lo el, que el, el, sería la señal de referencia, un poquito más elaborada, que sería esta, el amplificador de error, el elemento regulador de paso y el transistor para limitar la corriente de salida que estamos comentando. ¿Seguís por ahí? Sí, sí, sí. Vale, sí, sí. Ya, ya, sí, sí. Terminamos ya, Terminamos, nos quedan cinco minutos. Vale, entonces, eh, este sería el 7.23 o el LM723, que también es un regulador muy conocido, muy utilizado, nos permite obtener eh, en distintas configuraciones, por ejemplo, tensiones entre 2 y 7 voltios o tensiones entre 7 y 37, otra configuración que se utiliza para tensiones de salida elevadas. Tenéis aquí la entrada que permite tener tensiones entre 9 y medio y 40 voltios. La diferencia máxima entre entrada y salida, la mínima son 3 y la máxima son 38. O sea, tensión de entrada máxima menos tensión de salida. La corriente, en principio, es 150 mA. Si queremos traer corriente mayor, habría que colocar un transistor externo, como hemos hecho con, con el anterior. La tensión de referencia típica son 7,15. Fijaros que he dicho yo aquí, podemos traer con, eh, configuración 1 entre 2 y 7 desde 0 hasta 7,5, que es la tensión de referencia. Y otra que va entre 7 y 37, o sea, por debajo de la tensión de referencia y por encima de la tensión de referencia. Ahora veremos por qué. Básicamente, porque si os fijáis aquí, la tensión de referencia estaría aquí. Si esta tensión de referencia la llevo a, a este partido de tensión, la tensión que está entrando en la patilla más de la ópera final siempre es menor que 7,15 nos permite en este caso obtener eh, casi desde cero tensión de salida hasta 7 y pico eh, fijaros que va, viene por aquí viene por aquí la tensión viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí. prácticamente la tensión que tenemos en la patilla en la, en la, eh, eh, aquí en extremos de R1 y R2 es la tensión que vamos a tener en la salida Esto sería, en realidad, la señal de salida, que vemos que es igual a una para operacional trabajando en configuración, en este caso, inversora. Uno va a ser R1, por R2. Considerando que la, la entrada y la presión de referencia que son 7,15. De aquí puedo jugar y obtener el valor de R1 y R2 ¿eh? para diseñar el sistema. Esto sería el transistor de paso, y esto sería el transistor de protección contra el cortocircuito. Esto es lo mismo que hemos visto antes, solo que tenemos aquí, fijáis, pues tenemos la, la resistencia externa, la tenemos aquí, R1 y R2, que en este caso son R1 y R2. La, esta es la otra configuración que nos permite obtener mayores tensiones, pero fijaros que en este caso lo que hago es directamente meto la tensión aquí, en este punto. Y ahora, este punto vendría aquí, que sería este. Luego este punto estaría a 7,5. Perdón, 7,15. Luego si está a 7,15, aquí puedo obtener tensiones que van entre 7 y 37. Antes nos permitía obtener entre 0 y 7. Y ahora tenemos tensiones entre 7,5. O 7 aproximadamente y 37. Antes no existía esta resistencia aquí. ¿eh? Aquí, si os fijáis, no existía. ¿veis? Solamente existe R3. O sea que directamente se refleja a la salida la tensión del partido de tensión que tenemos aquí chiquitito. Aquí, sin embargo, va este partido de fuera y entonces se suma la R1 con la R2, la tensión en R2, que es 7,15. Bueno, pues...